Mujer se enoja porque le impiden entrar a una remesa. Una mujer manifestó su enojo ante una oficina de remesa debido a que se le impidió entrar porque no, por no tener la tarjeta de vacunación del COVID-19, aval necesaria para entrar a los lugares públicos y privados. Se recuerda que desde el, 18, el lunes 18 el gobierno ordenó que sería necesaria la tarjeta de vacunación o una PCR negativa, con el fin de mantener el mínimo de los casos del COVID-19 al tiempo de estimular la vacunación, que apenas está, esta semana alcanzó el 70% en la primera dosis. Vamos a escuchar. Es una le podemos dar. No manden remesas a través de Caribe Express, dominicanos en la diáspora. Soy Wendy Santiago, dirigente del movimiento, no tenemos miedo. Es importante que estos atropellos dejen de acontecer en República Dominicana. Todo el que manda remesas en los Estados Unidos, cuarte las Finanzas y hagan colapsar la economía de esta nación Que se caiga a pedazos Porque los hombres y mujeres no se ponen de acuerdo Mañana, 8 de la mañana Es la convocatoria Porque el Estado no va a poder doblegarnos No nos va a matar de hambre No nos va a matar de inanición corporativa Por no poder transitar nuestras calles Ay Dios mío <coughs> Uy, Dios mío, esta mujer. ¿Dónde salió esta mujer? Esta revolucionaria. Siempre sale. Se quitó la mascarilla para hablar y esto. Bueno, ayer, ayer se lo, hasta hablamos de eso un poco, ¿verdad? De este grupo de gente que han salido ahora, que son defensores de la patria, que son muy cristianos, qué sé yo qué. ¿Verdad? Este grupito de gente que no tiene, son ñames, son batatas, ¿verdad? Son batatas con patas. Óyeme, de ¿verdad? Yo, yo no, no entró con la bulla y no va a entrar. Y no entró como quiero. O sea, no, no, sin no, no, no, mascarilla. Y, y, y como decimos ayer, señores, esa medida ya se venía tiempo anunciándola. Nosotros aquí en este programa lo dijimos. El doctor Luis Rosario, perdón, <coughs> Luis Rosario, perdón el director provincial de salud en los programas de Telenor pues lo ha anunciado muchas veces que esa tarjeta se iba a necesitar para eh... <coughs> sigan ustedes estoy... <coughs> no, que se iba como eh, diciéndole a, a nuestro hermano siguiendo la parte de nuestro hermano Villalona y es que que aquí se dijo muchas veces <coughs> Aquí se, <ríe> ay, obedece, amable no lo fácil. Se dio muchas veces que, que se iba a necesitar eh, Luis Rosario y por eso usted no puede ponerse en esta situación. Claro, eh, esta situación es tan, tan incómoda. Porque con Toy bulla no la dejaron pasar. Con Toy bulla no la dejaron pasar. Que son ni que de, de, de tal grupo que si yo qué. Que, que, que oye, y están incluso eh, proponiendo marcha y vainas así. Pa, pa, que convoc haciendo convocatorias para que mucha gente se vaya en contra. ¿eh? Entonces yo creo que esto está muy mal de parte de esta mujer. La población no se puede dejar llevar de lo que de, de lo que estas personas rebeldes digan no se pueden dejar llevar de lo que estas personas rebeldes digan usted lo que tiene que cumplir vacúnese o tenga su, su prueba PCR <ríe> ¿Qué es lo que está pasando ¿Qué? vacúnese o tenga su prueba PCR para que no tenga inconvenientes en la calle ¿eh? así que mi gente vamos a vacunarnos para que esto pueda eh, pueda seguir normal ya que no abrieron el país ya que no abrieron el país, tenemos más libertad para transitar y ese tipo de cosas, que era lo que queríamos. Su mascarilla, su tarjeta de vacunación, hasta que todo esto entonces en un momento <risa> tenga un cambio diferente. ¿Eh? No. Bueno, y retornando como te decía ahorita. Radio de Sí, <risa> No, porque decir, estamos, no, estamos con una ah, cosa. Una agua, que es terrible. Sí. Te decía entonces. Que ayer hablamos de este grupo de gente que de verdad son ñames y batatas contra esto de la tarjeta no, de la vacuna, contra la vacuna oye me es que y es que, que vivimos en una dictadura sanitaria oye esa no, esta gente esto es porque esta gente con acciones políticas dios de una vez que es una dictadura y que si, yo, yo no entiendo cómo es que está... Hay que, a esta gente así hay que tenerle miedo. Esto, esta gente que, que, que crean comité para pa estar en contra del gobierno. Es unos payasos de la antigua orden dominicana. Oye, esa vaina. Dije que son defensores contra defensores. Yo no quiero que nadie me defienda. No, Mentira. Hombre. Ya nosotros... ¿Y tú sabes, sabes quién yo estoy viendo también? Y a mí me da pena es, esa vaina. A gente del PLD. No, esos eh. son los primeros. Una tarde Yanira Gómez. Yo la vi escribiendo con, de que la dictadura sanitaria, óyeme. Si el PLD estuviera gobernando, el PLD se metía esa medida y yo lo estuviera apoyando aquí públicamente, en Televisión Nacional. Claro, ¡Oh, claro. carajo! Bueno, no, sí. eh, no, como siempre viene el no, pero ignoran otro problema que tiene el país. Cuando comenzó no la ignoran. pandemia, nosotros estuvimos con el gobierno de Danilo Medina ahí, porque sabíamos que esto era una situación de interés nacional, de colectivo. Entonces, viene esta... Gente a, a hablar baba, conchale, no joda. ni que con, contra la vacuna y contra la tarjeta, que eso es el chi, que eso es el nuevo orden mundial. Óyeme. Entonces, como le, como dice, como dijo ella hace rato, a la gente, no le hagan caso a la gente que protesta contra la, la tarjeta de vacunación. No lo hagan. No, lo ha, no le hagan caso. No, claro. La, eh, lo, lo mejor es manten, que se vayan para allá en un rincón. Eh, no hay que darle... Difusión a lo que yo diga en las redes sociales, a la Yadira Marte, a Eury a, a a Santi, eh, a ver quién más, otra, otra persona que se me escapa. Bueno, a esa a esa mujer que estaba ahí ahora, de la, de lo, del movimiento No Tenemos Miedo, oye eso. O sea, a esa gente no hay que darle difusión. O, mutelo, bloqueelo. Muy bien. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo de, ya voy? no Ahí de nuevo, si Armando va a ser moría, mira. Sobra, sobra. Es que es el mismo estado que lo tengo aquí. No es una orden presidencial. El gobierno se le está negando su entrega. Exacto. Le dar. No manden remesas a través de Caribe Express. Dominicanos en la diáspora. Soy Wendy Santiago, dirigente del movimiento No tenemos miedo.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 cómo es Wendy que si yo qué Santiago. soy, soy de Santiago y, y no tengo oficio no tengo oficio <risa> y, y, y, y, y creer, el mundo no no no mira no te metas con la remesa eh Atención, no la gente vaya allá, no, no, los, no reciben, los hombres reciben más remesas que las mujeres, que no se metan con esos tigres. Claro. No, no y salió, salió un dato: que las mujeres están, los hombres están recibiendo sí. más remesas que las mujeres. Sí, Cuando viene sí. a ver por eso que ella está aquí ya, Wendy Santiago, <risa> coordinadora del movimiento, no tenemos, miedo. No tenemos wow. miedo. Vamos a crear un movimiento. Un nosotros. movimiento. Y no, ya está aquí todo el mundo crea un movimiento en este país. Y un, y un sí, sindicato. un sindicato. No nosotros miedo. somos los que no tenemos miedo. No tenemos miedo, tenemos, ¿no? pero yo te apuesto que vive en una calle que llene hoyo. Que no hace vuelta por eso quiere venir a, a, a coger sonido no, y, y tan patriota que allá no le importa que se una la economía con tal de que la gente o sea que no se ponga la vacuna y no tenga su tarjeta oye qué pasa y así es no. que tú amas tu patria no el sabor, Increíble, ¿no? Eh, son batatas soñamos uh, son, no el mercado llame y todo, batata eh, con patas son llame, por eso yo no le hago caso todo eso señores bloquearlo háganle le mute todo eso claro di que, di que los medios de comunicación no le den difusión a esa gente di que movimiento no tenemos miedo di que oye qué movimiento es eso? qué bandera tiene si, <risa> le van a dar difusión, ¿Eh? a, si le van a dar <risa> difusión o, de, de, de ahí, si le van a dar difusión si los medios de comunicación <risa> no tenemos no miedo tenemos. a hacer una marcha tirando bomba ya andan dando y andando, <risa> si eh. los medios de comunicación le van a dar le van a dar difusión a eso que sea como estamos haciendo aquí para criticarlo sí, señor